Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un tutorial muy cortito. Vamos a hacer un cubo de burbujas, es como se llama esta vela. Para empezar, cada vez que hacemos la, una vela ponemos a fundir en nuestro trocito de parafina, en este caso. Eh, para fundirlo recordar el fuego al mínimo y al baño maría. Eh, sacamos nuestra parafina del, del fuego Vamos a dejar que repose un poquito Esta parafina es parafina de 64 eh, Las parafinas soléis encontrarla por estas graduaciones eh. Es parafina bastante blanda Lo que voy a hacer ahora es añadirle eh, colorante blanco yo al colorante, ya sabéis, suelo utilizar mucho las crayolas. Las ceras de los niños pequeños de, del cole. Le damos unas vueltas. He utilizado, ya visteis, muy poquita cantidad. Eh, menos de la mitad de una crayola. Lo que vamos a hacer en este tutorial. es Va a ser muy sencillito. Eh, va a ser hacer una, una vela por diferentes capas de colores para que no se nos mezclen los colores esta aún creo que no la había puesto y se me ha ocurrido pues enseñaros cómo hacer pues eh, esperar el tiempo necesario entre capa y capa para echar la cera Bien, le ponemos la mecha Recordar, la mecha es, eh, Estoy utilizando Mecha de algodón 100% algodón realizada especialmente para velas Le ponemos Sujetamos con un pincho Las mechas Normalmente Depende de la vela, pero normalmente Se suelen, utilizar, se suelen poner en la mitad de la, En medio de la vela Bien, vamos a empezar en, este, en esta vela con el blanco que va a ser la parte superior de nuestra vela. Justo hasta donde cambia el dibujo de la vela, lo voy a hacer. Si lo hicierais en un, en un cilindro, una, un molde de cilindro, podíais hacer unas marquitas para saber exactamente dónde queréis terminar con el color. Bien, esta cera que me ha sobrado la reservo para después. Bien, ya hemos dejado que enfríe la, la cera. Comprobaréis que en el recipiente también se ha secado, se ha, se ha solidificado la cera. Bien, ya se nos ha fundido. Se ha vuelto a fundir. Eh, este blanco no quería reservarlo, no quería guardarlo para otra vela, porque quería utilizarla aquí añadiéndole. Pues ya veis este, esta crayola En color morado Para conseguir un morado clarito Más o menos violeta Lo removemos bien Ya veis que no hace falta Insistir mucho eh, En este punto si queréis también podéis añadirle un, Una esencia para que huela la vela Eh mira, mira que color queda, que es el que pretendía. Y lo vamos a echar hasta la siguiente marca. ha llevado toda la, la parafina no importa ahora vamos a volver a echarla pero esta vez voy a utilizar solo la mitad de la pastilla ya sabéis calentamos fundimos la cera ya volvemos con ella fundida y le voy a añadir mitad o sea como un cuarto de la crayola Y nos saldrá un color un poquito más oscurito que en el anterior que le añadimos el blanco. Sabéis, removéis bien. Y ahora sencillamente, pues verter la, la parafina, la cera dentro de nuestro molde para terminar hasta arriba la, la vela. Probamos que esté bien deshecho el, La crayola Y volcamos Bien, si no lo he dicho antes Ya sabéis, suscribiros Activar la campanita Para recibir las notificaciones de mis vídeos eh, Darle al like Un pulgar para arriba Para los algoritmos si os ha gustado el vídeo, claro. Ahora, ya que hemos esperado a que se haya enfriado toda la cera, le cortamos la, el exceso de mecha. Y ahora sí, a desmoldar. Aquí nos quedaría, si nos quedaría nuestra vela, con tres capas de, de color. Y aquí tenéis nuestro cubo de burbujas en dos variedades diferentes. Bueno, espero que os haya gustado. Ya habéis visto, es un vídeo bastante corto. Y espero que sigáis viendo mis vídeos, mis tutoriales. Muchas gracias.